Y el Señor dice que se le presentó en visión y le dijo, no te heredará ningún siervo, sino que tendrás un hijo de tu misma simiente y de Sara y él será el que te va a heredar. Y tu descendencia será tan grandísima que no se podrá contar, ningún hombre pueda contar porque será más numerosa que la arena del mar y que las estrellas del cielo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y Abraham estuvo paciente, caminando al lado del Señor, con la gran fe que por eso Abraham, en el mundo cristiano, le llaman el padre de la fe. Abraham tenemos el ejemplo más grande, de cómo tiene que tener un cristiano la fe en Dios. Tenía cerca de 100 años cuando le dio el hijo. Pero en este momento que nos está contando en Génesis 22, 1, 14, el niño ya tenía 14 años. Y fue en visión porque dice que después se levantó por la mañana yo creo que fue que Dios se le mostró en visión y le dijo, Abraham, Abraham, heme aquí Señor, coge a tu hijo y ofrécemelo en el holocausto. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Meteros meteros en esta situación, porque parece que lo, lo oímos las escrituras y a veces las escrituras digo que hay que hacer a su vida. ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos a sacrificar un hijo porque tengáis confianza en Dios? Amén. Posiblemente, yo os digo la verdad, yo no soy capaz. Yo no soy capaz, ni creo que sea ninguno de vosotros. Pero es que Abraham era el pilar más grande que Dios. fe, una tierna fe que tenía que seguir la palabra de Dios, aquello que le mandaba Abraham decía ¡Héme aquí Señor! ¡Héme aquí Señor! ¡Mándame! ¡Y tu siervo escucha! Y Abraham con lo que había ansiado, con lo que había esperado ese hijo y ya con 14 añicos se le presentó en visión y le dijo, es necesario que vayas a la tierra de Moria y me lo ofrezcas en el holocausto. Alabado sea Dios. ¿Quién de nosotros, quién de nosotros, con la poca fe que tenemos? Y digo poca fe porque la escritura no lo dice bien claro. Jesucristo dijo, si tuvierais la fe, como un granico de mostaza. Le dirías, le dirías a toda esta congregación, elévate, frota en el aire, y todos estaríamos frotando en la Pero nos falta fe. Pero nos falta fe. Por eso ninguno de nosotros haríamos esa cosa, porque nos falta fe. Y ahora dice que se lo arrancó de los brazos de su madre, Sara. Y Sara pensó, si se lo lleva a su padre, ¿qué mal le puede hacer su padre? Pero es que Abraham no había revelado lo que Dios le había mandado hacer con el hijo para que no sufriera su mujer. Y cuando andó un trecho de camino, dice que Abraham se provisto de leña, la cargó sobre los hombros de Isaac y caminó hacia el monte, monte de Moria. Y mientras caminaba, Isaac llevaba el fajo de leña, provisto para su propio sacrificio. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y no se recuerda nada a esto. No se recuerda nada esto. Dios estaba escenificando, adelantándose al futuro. os puedo decir unigénito hijo de Abraham era Isaac también alabado sea Dios alabado sea Dios su único hijo alabado sea Dios y además nos dice la simbología preciosa de este del mensaje que todos nosotros somos llamados Hijo de la promesa en Isaac e Hijo de Dios en Jesucristo Amén. Alabado sea el Señor Bendecido sea su nombre Amén. Y dice que tardaron tres días en subir al monte de Moriá Y a mí me dice mucho también los tres días Gloria. Y el que tenga oídos oiga lo que dice la palabra pero dice que nos llama mucho la atención que cuando llegaron cerca del monte, le dijo a sus siervos que le acompañó a Abraham: Esperadme aquí, que vamos a adorar a Dios y volveremos a vosotros. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¿Sabéis lo que tenía Abraham? Una gran fe en Dios, porque él lo dijo: Esperad aquí yo volveré él dijo volveremos volveremos es que él sabía que tenía que volver con su hijo y cómo es posible y cómo es posible esto si Dios le había dicho ofréceme el holocausto y cuando caminaba por el camino del monte Moria, entrad ahora un poco en la revelación de Dios que la podéis encontrar la tierra de Moriah más tarde fue Jerusalén alabado sea el Señor glorificado sea el nombre de Dios Dios estaba escogiendo el lugar y la simbología de Jesucristo el Isaac, el hijo de la promesa y cuando subió al monte también está claro que cuando caminaba con el fajo de leña al hombro que era para su propio sacrificio ese monte más tarde se cambió de Moriá y se llamó el Golgotá o el monte de la calavera Amén. alabado sea Dios Amén. con toda la seguridad os digo con toda la seguridad que Dios estaba proveyendo ya el significando toda la pasión de su unigénito Hijo Amén. para salvación de nuestros pecados para darnos vida para darnos luz en su muerte y por eso dice que cuando le dijo Isaac a su padre Abraham, Padre mío, heme aquí hijo mío, tienes el fuego y tienes el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero que tenemos que hacer para el sacrificio? Y Abraham le dijo, Dios proveerá de cordero para el sacrificio. Alabado sea Dios alabándose a Dios Dios proveerá Abraham tenía la certeza que tenía que cumplir todos los mandatos que le había dicho Dios pero tenía la esperanza de la fe que Dios iba a proveer y todos tenemos que tener esa esperanza en los tiempos más amargos de nuestra vida que Dios tiene que proveer que Dios tiene que levantarnos estamos en esta vida y para la vida espiritual Gloria al Señor Gloria al Señor y cuando llegaron al monte de Moria, Abraham estaba esperando mientras caminaba en los tres días esto lo digo yo, lo pienso yo y es claro de, de pensarlo Señor pero mira que estoy caminando ya mucho tiempo pero cuando voy a ver una señal pero vas a permitirlo que mate a mi hijo señor y estaba caminando y su hijo mirándolo y abrazándolo y diría pero cómo voy a dar mi único hijo que no tengo otro mi único hijo me pide Dios que lo sacrifique pero Abraham no se paró en el camino seguía andando seguía andando hasta llegar arriba y cuando estuvieron arriba también Abraham pienso yo que se clavaría de rodillas y oraría a Dios antes de hacer sacrificio pero no había ningún voz de Dios no había ninguna voz y por eso él cumpliendo la ordenanza de Dios cogió un cordel ató a Esa a su hijo y lo puso en la pila de leña que había hecho y cuando estaba allí Abraham levantó la mano cuchillo y cuando pueda dejar el golpe en el cuerpo de Isaac fijaros en una cosa muy grande y muchas veces decimos hay que estar atento a la palabra de Dios, hay que estar Y que nada de lo que te diga Dios vas a negarlo. Por cuanto no has rehusado de sacrificar a tu único hijo. Por eso, llevemos que tenemos prueba de ti. Atento a la palabra de Dios. Tenemos que estar con ese espíritu, escuchando al Espíritu. cagamos error, sabes si has cometido alguna injusticia con tu hermano y cuando oye la palabra de Dios que te lo dice en tu corazón, en tu... caminar correctamente por este mundo de tinieblas por este mundo de maldad porque estamos atentos a la palabra de Dios no descuidemos nuestros caminos no descuidemos de escuchar en todo momento Cuando iba Isaac, con el fajico de leña a la espalda, él mismo llevó la leña que iba a ser para su sacrificio. Y vemos a Jesucristo. Lo vemos en Juan 29, capítulo 29, cuando Jesús, clavando su cruz, cogiendo su cruz, caminó hasta el monte de Golgota que era el mismo monte de Moria que es que era el mismo monte y había pasado más de 1500 años y ahora se iba a cumplir la palabra de Dios lo que hizo en simbología en Isaac se iba a cumplir y Jesús grabó cogió su cruz la cargó en su hombro y en esa cruz, en esa cruz, cansado, sudando, cayendo al suelo, no por el peso de la cruz que se les he dicho muchas veces, por el peso de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados, de toda nuestra desobediencia, de todas nuestras malas obras. En una palabra, en una palabra, en aquel momento Jesús cargó con toda la desobediencia y con todo el pecado del mundo que Satanás tenía esclavitado al hombre y eso debe pesar mucho Ese debe pesar mucho porque nosotros cuando queremos llegar la carga de un hermano muchas veces no podemos pero si no podemos con la nuestra propia a la carga tú la, la carga de otro hermano o la carga de dos hermanos o de tres hermanos ya verás cómo muchas veces estas cachas y dices no puedo caminar y Jesús cargó todo el pecado del mundo en esa cruz y esa misma cruz él sabía que esa misma cruz era para clavarse lo mismo que Isaac sabía que esa leña era para su sacrificio estaba significando Dios ya preparando eso que iba a de suceder después de 1500 años y Abraham una vez que el ángel había dicho, no toques al muchacho, ahora tenía que hacer sacrificio a Dios. Y cuando se volvió, vio un carnero que estaba trabado por sus cuernos en un zarzal. Y dijo, aquí tenemos el carnero que podemos hacer en el holocausto a Dios. Y entonces cogió el carnero y puso ese carnero como sustituto de su hijo Amén. Isaac. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Pero fijaros, fijaros que para Jesús no hubo ningún sustituto. Alabado sea Dios. Amén. Para Jesús no hubo ningún sustituto. Él tenía que ser. Él era el cordero inmolado que iba al sacrificio.